Buen día, ¿cómo están? Seguimos con el siguiente módulo, modelos vinculados a la gestión de stakeholders, del taller de gestión de stakeholders. Bien, entonces los temas a tratar son primero una línea de tiempo, modelos más representativos, sobre todo en las décadas de los 70 en adelante, como son los 80, los 90, 2010, 2020. Acá tenemos una línea de tiempo en la cual vamos a hacer una síntesis por cada década aproximadamente. Antes de los 70, por ejemplo, ¿no? eh, marca ya la pauta de la creación de las Naciones Unidas, la ONU, así como la OIT, entre otros, como por ejemplo también pues, la ISO. ¿no? En esa, antes de los 70 nacen estas organizaciones o estos modelos muy importantes que en este caso pues, mmm, ayudan a identificar... De manera muy pionera, lo que serían los grupos de interés y su importancia. En la década de los 80 se habla ya del de cambio climático ¿no? como concepto, además de hacer conceptualmente, teóricamente, bueno, lo, lo que es los stakeholders, los grupos de interés, ¿no? y de acá en adelante, ya justo viendo ya los modelos, ¿no? y entre, entre otros, eh, vamos a llamarlo así como que teorías que respaldan que son y la importancia de los stakeholders. También tenemos otros eh, momentos importantes como el tratado, en este caso de Montreal, que también define eh, la importancia de la capa de ozono ¿no? y cómo cuidarla, así como, por ejemplo, nace la pirámides de responsabilidad, en este caso, eh, que tienen, eh, vamos a llamarla así, eh, las empresas y las organizaciones que tienen fines de lucro. Pasamos a la década de los 90, hablamos ya de una transparencia internacional, des, del término de desarrollo sostenible, acá también nace otro término muy importante que vincula a los grupos de interés, desarrollo sostenible. También en esta década eh, se desarrolla y se propone la ISO 14000, que tiene ¿no? un vínculo muy importante con la gestión y el impacto al medio ambiente. También um, hay otro hito importante porque eh, se propone o nace también eh, lo que es el Global Reporting Initiative, que nos ayuda a identificar de manera eh, internacional, de corte mundial, cómo hacer eh, reportes que están ligados justo a la sostenibilidad y mantener un estándar en el cual todos podamos entender. También se habla ya de lo que es cambio social, así como, por ejemplo, hay otro tratado muy importante como es el de Kioto y otros modelos como el sa 8000 de responsabilidad social que están muy vinculados a la gestión de stakeholders. Ya en los años 2000 en adelante ¿no? eh, nacen lineamientos y normativas que también ayudan, en este caso, a identificar y a gestionar mejor a los stakeholders también se habla de lo que serían los objetivos, del, en este caso, del milenio, ¿no? a partir de 2005, que más fundaciones con estándares de corte internacional para reportar la parte financiera de las organizaciones de manera más ética, así como que iniciativas en la ONU para crear, por ejemplo, el Pacto Mundial con sus 10 principios. En esta década también nace la ISO 26.000, alineada a la responsabilidad social, que obviamente tiene de base también la gestión de los stakeholders. ¿no? En los años 2000 en adelante, ¿no? eh, se refuerzan, por ejemplo, juntas de normas de contabilidad eh, alineadas a, los, a lo que es el desarrollo sostenible y se deja de lado eh, a lo que solamente serían los indicadores financieros y se da también importancia a lo que serían indicadores sociales y ambientales. También ¿no? nace la propuesta eh, para complementar lo que serían los Objetivos de Desarrollo del Milenio, eh, en este caso eh, la Agenda 2030, apuntando con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles que es el gran reto que tenemos hoy. Un modelo muy interesante e importante, en eh, donde ya se ve el... Eh, eh, cómo impacta o, o cuál es la responsabilidad que tiene una empresa ¿ya? Eh, respecto a sus funciones y el logro de sus objetivos, lo propone en este caso Edward Pons en, en 1953, en donde solamente se identificaba un poco la responsabilidad ante los empleados y eh, sobre todo pues a, a la ganancia de dinero y a los socios y accionistas que habían aportado a la empresa. Obviamente acá no se habla del concepto puntual, de, en este caso de stakeholders o grupos de interés, pero ya había un indicio. Luego pasamos a este modelo de pirámides de responsabilidad, en este caso que lo propone eh, Archicaro, el de 1991, en donde hay niveles a considerar. Inicialmente se piensa que las organizaciones solo tienen responsabilidad económica, o sea, ganar dinero, Luego, ¿no? que va evolucionando, se dice que las organizaciones también tienen una responsabilidad legal, hacer lo que la norma les obliga y cumplir la norma es la suficiente. Sin embargo, las organizaciones van, en este caso, evolucionando, madurando, y llegan, por ejemplo, a una responsabilidad ética, que es pues, hacer lo correcto, más allá de la norma. Y, por último, este modelo nos plantea una responsabilidad social o filantrópica, entendiendo que la filantropía es ir más allá de ¿no? este, solamente un compromiso, sino también tratar de ayudar. Obviamente este término hoy en día ¿no? está eh, separado, es complemento, es parte, pero también la filantropía ha dejado de, de tener esa importancia como la tenía antes. Otro modelo propuesto es el ESG o el ASG, por, los, por las siglas en español o en inglés, que divide en este caso el análisis de la responsabilidad en el medio ambiente, en la parte social y gobernanza. En cada uno de estos está involucrado los stakeholders o grupos de interés. Ya no solamente hay una responsabilidad, en este caso social, sino también ambiental ¿no? y de gobernanza, más allá de la económica, dado de que nos ayuda a tomar decisiones. Otros modelos muy importantes, y acá es eh, el, tal vez uno de los más conocidos o recomendados, propuesto por eh, Edward Freeman en 1900 83 y respaldado en el 2010, en donde ¿no? saca toda una teoría y clasificación de stakeholders clásicamente como los grupos de interés o partes interesadas internas, que pueden ser los empleados, los gerentes, los propietarios ¿no? y los externos, que normalmente son los, pro, los proveedores, la sociedad en general, ¿no? el gobierno, los acreedores, los clientes y dependiendo de la organización, ¿no? más o menos la clasificación. Tenemos otro modelo interesante propuesto por John Elkington en 1997 del triple impacto. Esto también ayuda a definir lo que es el desarrollo sostenible en donde eh, la responsabilidad es el involucramiento con los grupos de interés no solamente es económico, sino también ambiental y social. Si tenemos estas tres intersecciones, logramos lo que es la sostenibilidad. Hoy en día este modelo está yendo un poquito eh, a ser lo que tenemos al lado derecho, ¿no? donde la economía está adentro, la sociedad más grande, importancia o o en este caso también el medio ambiente es mucho más amplio y para muchos hasta más importante porque sin el planeta Tierra, sin el medio ambiente no existimos. Tenemos un siguiente modelo, que es la creación de valor compartido, propuesta el 2011 por, en este caso, Michael Porter, en donde nos dice, no solamente hay que ver la responsabilidad que se tiene de los grupos de interés, sino es muy importante ver cuál es la responsabilidad o el impacto que tienen también los grupos de interés en la organización. Esta intercepción hace de que sea un valor que la organización brinda al grupo de interés, pero también gestionar y preocuparnos cuál es el valor que nos entregan cada grupo de interés o stakeholders. Otro modelo es la ISO 26000, ¿no? propuesto en este caso el 2011, que define qué es la responsabilidad social, pero lo más importante en este modelo es resaltar que eh, toma en consideración las expectativas de todas las partes interesadas y es uno de los modelos base o referencia para la gestión de los grupos de interés. Entre otros eh, modelos interesantes que hoy en día están en tendencia y crecimiento, tenemos a eh, b o las empresas B, ¿no? que son empresas con propósito, en donde juntan, en este caso, pues modelos ya mencionados anteriormente y tratan de buscar el impacto positivo, ¿no? en este caso, a la, en la, a la mano o alineado a la gestión de los stakeholders. Tenemos otros modelos como economía circular que no solamente se preocupa en el reciclaje o, o un solo uso de los recursos, sino como, como podemos ver acá, incluso rechazar ciertos modelos o diseños, redefinir en este caso procesos, reducir en este caso desperdicios, reutilizar las cosas, antes incluso que eh, el típico reciclaje. ¿no? Tenemos ya eh, uno de los últimos modelos, capitalismo consciente, en donde dice que el capitalismo funciona y sobre todo si es consciente, ¿no? en donde junta lo que es la cultura consciente, propósito superior, la integración, en este caso, muy alineado y profundamente a los stakeholders, así como con un liderazgo consciente. La gente de 2030, esta gente este, propone 17 eh, objetivos que en este caso pues, contribuirán al desarrollo en general del mundo, de las organizaciones y por lo tanto las personas y stakeholders. Esta es una propuesta muy importante en la cual todos estamos vinculados y cada organización debería tomarlo en consideración. ¿no? Entonces, eh, ya yendo a la autoevaluación auto del aprendido, eh, ¿desde cuándo existen en sí los stakeholders en las organizaciones? ¿Existirá, por ejemplo, desde la definición en 1984-83 por, por Freeman como concepto? ¿O es que, como hemos visto en modelos anteriores, ya eh, se hablaba de el, los vinculados, pero de repente no de manera conceptual o teórica? ¿Desde cuándo será? Un ejemplo de aplicación muy importante en eh, donde vamos a ver mm, a, el involucramiento y el alineamiento de los stakeholders es en la economía circular. De manera tradicional, la economía lineal es que usas el recurso, ¿no? se produce, se da el valor agregado, se produce y esto, eh, al ser consumido, se desecha. Esa es la lineal. En la circular sí involucramos, en este caso, por ejemplo, pues, el respeto no solamente a, a, al uso inicial de, de lo que nos da el medio ambiente, sino también nos preocupamos en cómo producir, reducir eh, desperdicios, eh, reducir incluso eh, desde el diseño, ¿no? en este caso reutilizar algunos elementos que tenemos ya en vez de estar consumiendo de más, sacamos en sí nuestros productos y vemos cómo nuestros productos podrían ser eh, dirigidos a otras organizaciones, ¿no? a otros grupos de interés que eh, como dice el nombre estarían interesados en eh, reutilizar o utilizar muchos de nuestros desperdicios o ¿no? de manera interna también utilizar los desperdicios que hemos ocasionado para seguir, en este caso, pues produciendo. de manera de cierre, solo quiero mencionar que todos los modelos se apoyan en una adecuada gestión de stakeholders. No importa si en este caso son modelos antiguos o los que vengan, siempre van a tomar de base a los stakeholders. Con eso estaríamos cerrando esta sesión. Muchas gracias.